¿Qué tal, tribu? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa semanal para la gente que le gusta la hierba. Qué pena que se hayan acabado ya las vacaciones, ¿verdad? Pero alegrate, esa cara, que cada vez queda menos para la cosecha. Nosotros en Marihuana Now os vamos a hacer la espera lo más corta y lo más entretenida posible. Seguro que con nuestro próximo vídeo os recuperáis del síndrome posvacacional. Atentos. El cuidado de nuestras plantas no es solo cuestión de abonos, sustratos y fertilizantes. Son seres vivos que tienen su corazoncito, así que puede que les gusten los mismos tanto o más que a ti y a mí. Hay que tratarlas como a un buen amigo, como a un hermano, como a una novia, como a una madre. Yo lo hago y os aseguro que funciona. Crecen sanas y felices y sus cogollos crecen gordos y fuertes. Ahora atentos, aquí algunos consejos para que vuestras plantas sean las más felices in the universe. La música relajante les encanta y, de entre todos los estilos, el que más le gusta es la música clásica. Ya verás, mi amor. Esto es pura armonía, puro relax. Ya verás. ¿Quién me ha vuelto a cambiar de caja los CDs? A las plantas les encantan los libros, así que deleítalas con una buena lectura. Aún vibra el sol. Pero han cargado al sueño de cadenas. Rendida, la esperanza, ha cerrado los ojos. Yo nunca... Yo nunca... Hola. Es eso? Joder, eso que en el grow me dijeron que la poesía era de puta madre. En fin, es un coño. ¿Qué? Esto sí te gusta, ¿eh? Pícara. Mira, mira qué cobrido. Cuida bien su alimentación. Lo mejor es una dieta variada y rica en minerales. ¿No eh, voy a un poco? Mm, esto sabe mucho, ¿eh? Mm, es que ya sabes que cuando fumo me entra un en hambre. Hacer crucidamas es otra actividad para hacer que tu planta crezca fuerte y saludable. Vale, ayúdame, que esta la tienes que saber, ¿eh? Con la C. Siete letras. Nombre vulgar que se le da a la flor del cannabis. C, C, K... No tengo la punta de la lengua. Co, co... ¡Coliflor! ¡Coliflor! Sí. ¡Coliflor! Estaba claro. Ay, no has visto que soy todo un experto en esto del cultivo. A ver, siguiente. Por último, dale la oportunidad de saborear el humo de un buen canuto. Cariño, tienes que probar esto. Uf, ¡Qué aroma! Uf, ¡Qué sabor! ¡Qué mareo! Uf. Ya veis que mimar vuestro jardín es lo más fácil del mundo. Y sus frutos os lo van a agradecer. Nos vemos la semana que viene con muchos más y mejores consejos sobre tus plantas. ¡Adiós! Mistagode, tan original como siempre. En Marihuana Televisión estamos preparando las maletas. Este fin de semana viajamos a Irún, a la Feria Expo Grow, una de las grandes citas del calendario de la cultura canábica. Atentos, porque la semana que viene publicaremos un reportaje especial con lo más destacado de Expo Grow. Y mientras tanto, podéis visitar nuestra página web para ver nuestro último Marihuana News, el 63, el programa mensual de Marihuana Televisión que este mes viene cargado de buenos reportajes y los mejores consejos para el cultivo de tus plantas. Nosotros terminamos. Haced me gustas y compartidnos. Un beso para todos. Adiós.